Hola a todos, ¿cómo andan? En primer lugar, quería aceptarle la invitación al MATE a la distancia de Cintia y el día de hoy nos toca hablar acerca de los tornados. Los tornados son un fenómeno de tiempo severo que definimos en meteorología y son causantes de grandes daños y destrucciones. ¿Qué son los tornados? La definición más formal nos dice que los tornados son una columna de aire rotante que se extiende desde la base de nube hasta superficie y tiene una corriente de aire ascendente y una corriente de aire descendente. Debido a esto es que genera grandes destrucciones, ya que las velocidades verticales en los primeros 50 metros pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora, lo que produce que se levanten autos, árboles o incluso en los casos más intensos se ha documentado que un tornado puede levantar una casa entera. A su vez otra de las grandes causas de que genere grandes destrucciones es que las velocidades rotacionales del viento pueden alcanzar los 180 km por hora, lo que produce en conjunto este efecto de grandes destrucciones. Por lo general, los tornados tienen un diámetro que ronda los cientos de metros y se han documentado casos muy intensos de un kilómetro y medio o dos kilómetros de diámetro. Y tienen un tiempo de vida de entre los 10 minutos a algunas horas. Los tornados se clasifican de acuerdo a una escala que se denomina escala Fujita mejorada, que tiene en cuenta el tiempo de vida del tornado, las velocidades del viento y por último los daños que genera. Para esto se toma, por ejemplo, si se levantaron árboles, si se derribaron postes de luz, o en los casos más intensos si se han levantado chapas de las casas o... Directamente si se han derribado casas completamente. Los tornados son más frecuentes en, la en las temporadas cálidas, perdón, es decir, en los meses de verano. Y el lugar con más tornados en el mundo es Estados Unidos. Y Argentina está dentro de uno de los lugares con más tornados en el mundo también. En lo que es una región que se denominó un corredor de tornados. Que se extiende desde la provincia de La Pampa Buenos Aires... Santa Fe, San Luis, Córdoba, llegando hasta el norte de Mendoza. Como podríamos imaginarnos si agarramos un mapa, es toda una diagonal en la cual tenemos las tormentas más intensas en el país y a su vez en algunas de ellas provocan la ocurrencia de tornados. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado y no dejen de participar en las actividades del planetario y recuerden que el lunes que viene hay una nueva encuesta para un nuevo video de A Ciencia Cierta.